Bienvenido a un video más de Glitchpop. Yo soy Oliver y en esta ocasión intentaremos disipar algunas dudas y dejar información más clara en esto de las resoluciones de pantalla, los pixeles, el 4K rescalado y cómo todo esto se ha convertido en tema de conversación en torno a la nueva generación de consolas. ¡Comenzamos! La comunidad gamer es cada vez más exigente con los juegos y consolas que la industria le ofrece. Mientras a quienes somos de la vieja escuela se nos acostumbró a jugar lo que se nos entregaba sin poner peros, así como cuando tu mamá te decía que te comieras las verduras porque tu casa no era fonda para que te hicieran de comer lo que se te antojara, así también a nosotros nos ponían a jugar lo que saliera. Y aunque hoy volteamos a ver ciertos títulos y decimos, ¿cómo es posible que nos gustara esta porquería? Son juegos que viven en nuestros recuerdos como horas y horas de diversión. Conforme las generaciones han avanzado también lo ha hecho la tecnología y por lo tanto las posibilidades que ofrecen los juegos que se desarrollan, mejores movimientos en los personajes, escenarios 3D, secuencias cinematográficas y actuaciones de voz en los personajes fueron solo algunos de los resultados de los avances tecnológicos que han venido haciendo nuestra experiencia gaming mucho más placentera. Pero al mismo tiempo, así como hay quienes aplauden estos avances y los ven como un rayo de luz que ilumina su futuro como jugadores, hay quienes nos ponemos más exigentes con la industria, poniendo especial atención en que dichos avances realmente sean implementados en los títulos que se nos están ofreciendo. Es así como hoy en día, no solo importa qué juego nos dan y de qué se trata, sino que también importa a cuántos FPS va, si va a 1080p o a 4K, si tiene Ray Tracing, que si el rango dinámico, que si la resolución es nativa o rescalada. bueno. Son un montón de aspectos que ahora la industria también se tiene que enfocar para mantener contentos a sus jugadores. Sin embargo, aunque para algunos todos estos conceptos son fáciles de entender y conviven con ellos en cada día de sus vidas, hay quienes no están familiarizados con todos estos aspectos, ya sea porque nacieron en una era muy alejada de la tecnología actual, porque no les interesa empaparse con tantos aspectos gráficos o porque toda su vida han jugado Nintendo. Sí, ríanse, ese fue un chiste. Aquí en Glitch Pop estamos conscientes de esta situación y es por eso que decidimos realizar este… vamos a llamarlo tutorial de cómo funcionan todas estas características de las consolas y los televisores, para que en serio estén preparados para recibir esta nueva generación de consolas en su hogar. Comenzando por una leve introducción para los más despistados del tema, te decimos qué es eso de la resolución. Todas las pantallas hoy en día tienen enlistada entre sus especificaciones la resolución que manejan y esa no es otra cosa que la cantidad de píxeles que tiene en su interior, las imágenes que nosotros vemos con estos ojos que se han de comer los gusanos están formadas por todos esos pixelitos que son como puntitos de colores mediante los cuales se forma todo lo que se transmite a través del cable hdmi de las consolas, estos puntitos al mismo tiempo están formados por líneas en la pantalla. Tenemos líneas verticales y líneas horizontales, que si las imaginas todas entrecruzadas pues van a formar una cuadrícula, que se traduce precisamente en los píxeles que acabamos de comentar. Dicho esto podemos pasar al siguiente punto, que es precisamente las diferencias entre la resolución de pantallas. Actualmente el estándar de pantallas es el Full HD, definido también como 1920x1080p. Como tip te decimos que en esto de la resolución, a más grande el número que veas es más chingona la resolución de tu pantalla. ¿Pero qué significan estos números? Pues son la cantidad de líneas horizontales y verticales que tiene tu televisor o monitor respectivamente. Esto quiere decir que una pantalla Full HD tiene 1920 líneas horizontales y 1080 líneas verticales, una vez que se arma la machaca, o sea pues que se forma la cuadrícula con estas líneas, podemos contar 2 073, 600 cuadros o píxeles, y esa es la cantidad de puntitos de colores que formarán las imágenes de nuestra pantalla. La letra P se define como Progressive Scan o barrido progresivo, y pues para no entrar en mucho detalle es una capacidad adicional de las pantallas para manejar una mejor fluidez del movimiento de los videos. Claro que antes del Full HD el estándar era 720p, que ahora ya todos los que están viendo este video deberíamos de saber qué significa este numerito. Existen varias resoluciones después del famoso Full HD, siendo la más común es la de 1440p y el 4K. ¿Pero qué pedo con el 4K? El 4K es un apodo para la resolución de 3840 por 2160 píxeles. Los que sacaban puro 10 en mate en la secundaria y se la rifaban jugando memorama con los compas, se habrán dado cuenta que estos números son exactamente el doble que los que representa el Full HD. Esto quiere decir que una tele en 4K tiene el doble de líneas horizontales así como el doble de líneas verticales en su pantalla, y como 2 y 2 son 4, pues por eso es que sus creadores le llamaron 4K. Como paréntesis y antes de continuar, existen algunas variantes del 4K con una mayor cantidad de píxeles, pero este 4K más perrón se maneja en pantallas de cine, así que tomaremos como estándar el que les acabamos de mencionar. Ahora que ya entendemos qué onda con los números, vamos atando los cabos, ¿recuerdan esa figura del primer Mario Bros de NES? Si ¿Sí se fijan que ese Mario está hecho con cuadros grandotes que si los vemos muy de lejos podemos traducirlos en la figura del fontanero más famoso del mundo? Si pensamos que cada cuadro del que está hecho Mario es un píxel, podemos contar fácilmente la cantidad de píxeles que fueron utilizados para formar su cuerpo, así pues si se usaran píxeles mucho más pequeños en el mismo espacio podríamos crear un Mario muchísimo más detallado. Es así como impacta directamente la cantidad de píxeles que tiene la pantalla con la calidad de imagen que vemos y con los detalles que pueden ser apreciados en los juegos. No es lo mismo que te representen un ojo con un solo píxel negro, a que te lo representen con millones de píxeles que puedan hacer posible formar el iris completo con todos sus detalles. La resolución a la que un juego lanza su imagen a la pantalla cada vez toma mayor relevancia para los gamers porque nos encanta ver los detalles de esas escenas de acción o secuencias de combos que realizamos en pantalla. Ahora que ya sabemos cómo funciona la resolución según las pantallas o monitores que tengamos, entra la parte que los aparatos que les conectamos a la tele tienen que hacer para sacarle provecho a las capacidades que tenga la misma pantalla, porque una cosa es lo que la pantalla te ofrece y otra lo que el aparato, o en este caso la consola, manda a la pantalla, y es aquí donde entra en parte la batalla por la supremacía en la actual guerra entre Playstation y Xbox. Primero que nada debemos aclarar que aunque sus televisores soporten 4K, esto no quiere decir que enviar contenido en 4K en cuestión de videojuegos sea algo sencillo para las consolas, pues requiere de un gran esfuerzo de procesamiento por parte de estas, sin embargo con la llegada de la nueva generación de consolas se está dejando ver qué tan cierto o falso es que levanten a esta cantidad de pixelaje. Entre muchos otros comentarios que se han hecho sobre los juegos que están por venir para Playstation 5 y Xbox Series X. Hemos visto comentarios como que el juego corre a 4K nativo, 4K escalado o 4K dinámico. Si eres de los que les gusta vivir la experiencia al máximo es necesario que entiendas estas diferencias. Mientras que como su nombre lo dice, el 4K nativo significa que el contenido que lanza la consola a la tele está en 3840 por 2160 píxeles y que esto quiere decir que veremos ese contenido con el mayor detalle que la pantalla te puede ofrecer, esto también representa un esfuerzo enorme para la consola y es por eso que solo en algunos juegos está disponible esta capacidad. La capacidad de contenido de 4K nativo te lo va a ofrecer el desarrollador del videojuego en conjunto con la capacidad que tiene la consola de renderizar y reproducir este contenido. El 4K rescalado es como cuando te compras un suco o un tank de fresa, o sea, sí sabe a fresa pero son saborizantes artificiales, no es fresa de verdad. Y si no sabías esta información, de nada amigo. El 4K rescalado re significa que el juego no está hecho en esta resolución o con el número de píxeles que ésta contiene, sino que está hecho a una resolución menor que puede ser 1440 o 1080 o alguna otra por encima de los 1080. Entonces cuando la imagen es procesada para mostrarse en una tele con un pixelaje de 4K, la consola hace un trabajo de renderización que permite llenar esos píxeles huecos para que el juego tenga una mayor resolución que con la que fue hecho originalmente. Las televisiones con tecnología de 4K también cuentan con un sistema de rescalado de las imágenes, pero este suele ser diferente y un poco más chafa que el de las consolas. Lo que las pantallas hacen es estirar los píxeles en las imágenes para llenar los huecos vacíos, o sea que hace que un píxel abarque dos espacios en la pantalla para poder hacer la simulación del 4K, y esto a veces puede resultar en una calidad de imagen inferior. Entonces tenemos por un lado el 4K nativo, que es lo mejor del mundo mundial pero que le cuesta un huevo y la mitad del otro a las consolas renderizar y por el otro lado tenemos el 4K rescalado, que es mucho más fácil de lograr pero que no nos da el máximo rendimiento de las pantallas. Como pueden ver la importancia de conocer la diferencia hará que podamos saber a qué nos estamos ateniendo cuando un juego nos diga que está optimizado para 4K, siempre hay que preguntar si es nativo o rescalado para que no nos vendan gato por liebre. Luego entonces tenemos el 4K dinámico, este es un poco un chilaquil de resoluciones que podríamos llegar a identificar cuando estemos jugando los juegos que cuenten con este tipo de resolución. Ya ven que les dije que el 4K nativo consumía más recursos de la consola para poder mandarlo a la pantalla, pues el dinamismo de la resolución significa que dependiendo de lo que se esté mostrando en pantalla en ese momento, la resolución de 4K podría disminuir a otra por un cierto periodo de tiempo para poder darle prioridad a otros aspectos del rendimiento del juego como los cuadros por segundo o FPS, no se preocupen ahorita explicamos qué onda con eso si no lo tienen claro. El 4K dinámico hace que la consola pueda disminuir la resolución e inclusive hasta 1080 si es necesario con tal de conservar los 120 cuadros por segundo para que el juego permanezca con la misma fluidez todo el tiempo, ya que muy probablemente si no hiciera estos cambios no tendría la potencia para manejar todo a la vez y tendría que bajar de 120 a 60 o hasta 30 cuadros por segundo y no creo que nos guste ver cómo el juego se va viendo menos fluido nomás porque queremos que siempre se vea igual de nítido. Los FPS o cuadros por segundo son la cantidad de imágenes encimadas que tiene un video en el preciso tiempo de un solo segundo. ¿Recuerdan los rollos de película de cine? ¿De cómo están conformados por una tira de cuadros pequeños donde podíamos ver fotografías de la película que se estaba exhibiendo? Un video no es otra cosa que muchas imágenes juntas vistas con rapidez una después de la otra, lo que forma la ilusión de movimiento de los objetos que se muestran en él. Aunque vivimos en un mundo digital, el principio sigue siendo el mismo. Y ahora, esos cuadritos que antes hacían la ilusión de movimiento se han convertido en los famosos cuadros por segundo de un video digital, entonces un video de 30 fps tiene 30 imágenes en un solo segundo y así con los 60 y 120 fps, y para la nueva generación de consolas será posible jugar nuestros videojuegos hasta 120 cuadros por segundo, si es que nuestra pantalla tiene esa capacidad. Como pueden ver todo siempre depende de la potencia de nuestras consolas y las capacidades de nuestra pantalla o monitor. En Glitch Pop estamos contentos de iluminarte con nuevo conocimiento para que llegues filoso a decidir no solo la consola que más te convenga, sino también el televisor por el cual vas a reemplazar el que tienes actualmente. Yo soy Oliver y nos vemos en un próximo video de Glitch Pop.